Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Si quieres pasar un rato menos divertido No lo dudes más, aquí te puedes quedar Bienvenidos a Diablo 2 Resurrected Vamos a echarle un vistazo a la beta A ver qué tal Y a ver qué tal os parece Yo nunca he jugado a un diablo, eh Lo digo ya de antemano El que quiera ayudar, que ayude Okay, estamos por aquí Perfecto Espera un poco y escucha Te damos la bienvenida a la beta multijugador de Diablo 2 Resurrected. La beta es una experiencia nueva que incluye por primera vez Acceso al multijugador en línea para consolas con progresión cruzada No te olvides que el juego sigue en desarrollo Así que el contenido no se puede considerar definitivo Creo que no hace falta el, el Playstation Plus para este juego, eh Creo que... Un buen acierto ahí por Blizzard No sé Creo que no se necesita El juego completo, ¿eh? Vamos a ver No he tocado nada Ahora le bajaré la musiquilla un poco y tal Tiene actuación para crear un personaje nuevo Vale Esto para... para cambiar entre personajes en línea y el local Ok, ok Vale Línea o el local Práctica desactivada en la beta, multijugador Ok bueno, vamos a ver las opciones. El primero, el brillo. Sabéis que me gusta ponerlo bastante con brillo de momento para que veáis bien el que este dispositivo móvil. Creo que a tope va a ser mucho, pero bueno. Ahí, guardar y cerrar, vamos a ver qué tal luego. Solución del juego. Solución modo clásico. En el modo resolveraste se utiliza a nivel del zoom 3D. Todo por 60. 600 y 640 x 480 Bueno, calidad de iluminación Solo en modo clásico Alta o baja O media Bisombra <ríe> activa para que las sombras sean Traslúcidas Solo en modo clásico Después nos un efecto de desplazamiento De paralelaje que confiere mayor sensación de profundidad A las imágenes Bueno el Contraste que lo tenemos al 100 también Vale, vamos a ver el audio Si sí, queremos aplicar, verdad Me he olvidado aplicar Ahora el audio Se pues quita Si eh. se sí, quita la del todo ya que estamos, pero bueno Era ahí el 19 Curso el sonido de las voces O el texto visible para que el diálogos de las conversaciones con personajes no jugadores Audio y texto, solo audio lo texto, las dos cosas, venga. La estación para silenciar La reverberación ambiental, así, eso no me gusta mucho. Guarda y recupera tres conjuntos de acciones de sonido creados por el usuario. Bueno, esto lo vamos a ver así, tal como está. Vale. Otra vez se me olvidó lo de aplicar. Venga, estamos en juego, vamos a ver. el comportamiento del botón. Mostrar objetos en el suelo cuando se pulsa mantener alternar ¿O por tiempo yo creo que pulsar nada más alternar y de automática de oro sí yo creo que eso puede estar muy bien la aceptación y el envío de invitaciones de grupo al unirse a una partida bueno lo dejaremos así por si alguien se une o algo ¿Eso de botones juntado a la inscripción de los objetos Texto en el orbe de vida, en el de mana De maná, que diga. Otra cantidad de municiones, las habilidades. Bueno, tamaño de fuente del chat. De la muestra grande, supongo. Como de fuente grande. Aumentar el tamaño de la interfaz de usuario y facilitarse la lectura del texto. Sí, sí. Baltónico no. Intensidad baltónico nada. Agitación de cámara. Agitación de la cámara nada, hombre. No queremos agitación de cámara. Sí. Este como, como nos vendrá El indicador de ataque fallido Pero bueno Subtítulos, sí Subtítulo de saludos La ventana del chat No, la ventana del chat no lo quiero Sensibilidad del cursor, bueno Vamos a ver, botones de habilidad Distinto al cambiar de arma todas de habilidades serán distintos al cambiar de arma Ese no sé, ya no sé lo que hacer Bien del mando, sí, inter... Cambiar Steam Ah, vale, derecho e izquierdo No, no Mapa automático para derecha Pantalla completa, no No sé, misma para la izquierda Opacidad del mapa No Vamos a ir un poquito transparente Sí, puede estar bien Mostrar nombre de personaje Vale, aceptar todo Ok Venga Vamos a ver el vídeo, voy a poner el vídeo Si pues, va entrando la peñita A ver si quiere entrar alguien A ver este maravilloso juego Que dicen por ahí Así que vamos a ver, llanto de las hermanas Con el multiplayer beta Vamos a verlo chavales Dura 7 minutitos, así que vamos a ver Aquí empieza, ¿eh? El juego. Vamos con eso, ¿eh? De Blizzard. <ríe> Saludos, a Pabliza, hombre, a ver si me promocionan o algo. Busco promotor. Venga, vamos a verlo. Aquí uno encarcelado, ¿vale? Acuérdate, lleva ahí 20 años, ahí en, en la aula, en la celda. Pobrecillo. Vamos a ver quién viene, este que no es de, es de la capucha. Es un clérigo o algo, viene de la iglesia. Vamos a ver. Buscando al Mario, este. Ok. veo sí. un guerrero. Sí. Israel, lo reconoce. Sí, ahora. Ahora te reconozco. Ok. Debí imaginarme que viajarías disfrazado. Nos. Nos, nos vigila. Te he estado buscando durante mucho tiempo, mal. Estaba empezando a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname, que por favor. No, no fue culpa mía. Que no fue culpa tuya. Entonces, ¿de quién fue? ¿Cómo es que no fue culpa tuya? Vamos a ver, esto es la conversación que tienen.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 Este no está para más pinta Estuve luchando por mantenerme despierto Ah, está ahí el con el opio o lo que sea Porque Cuando soñaba. Sí, fumadero de, de opio de Uh, que el opio que de el de da esta El maligno que lo había poseído sueños, Los sueños recuerdos ya no podía distinguirlo Ahí no se ve muy bien las letras, pero bueno Es que el mal de mis sueños Me había seguido la pista ¿Cómo había podido encontrarme allí? Bueno, a ver si nos engancha el juego este ¿Cómo podía esa carcasa vacía de hombres? Y no hace pasar un rato de menos divertido de su propia espada Hola Manolo, bienvenido. Te he a esconderme allí. Tenemos juego. Una vetita que han sacado nueva también. Este lamentablemente no lo tiene en suite, Manolo. Parecía, parecía demonios en su interior. Ojo con este, este eh. ¿eh? Hola Karim Bienvenido Ojo, ojo Los demonios interiores Madre mía este Ojo Madre mía. Empecé a pensar que estaba loco de verdad. El terror. La destrucción. La depravación que había visto. ¿Cómo podía explicárselo a ellos? Espérame, demonios del sueño. No venían. Un poco en el fuego de las rayas, ¿eh? Madre mía, los esqueletos. ¿Cuándo vamos a elegir? No lo sé. Y no me elegido el mago, eh. Un momentín. Lo están peinando. Ok. ¿Por el fuego? No lo, no lo sé. ¿Por qué en los sueños pasan las cosas que pasan? Todo lo que sé es que cuando me llamó... Tuve que seguirlo. Hola Piri. Desde ese momento. Bienvenido. Viajamos juntos. Bienvenidos todos, chavales. Siempre. No se olvide dejar like. Aquí comienza Diablo 2. Resurrecte, <risa> vamos a verlo. Ya hemos visto esa maravillosa secuencia. Vale, nuevo personaje. Vamos, lío. Recordad que es una beta, vale, tenemos al bárbaro en enigualado en los combates cuerpo a cuerpo y el, el, cuerpo cuerpo el domina de las armas El paladín es un líder innato, un hombre devoto y un guerrero bendecido la Hechicera, domina la magia elemental, fuego, frío y rayo. Yo creo que esa es la que me voy a coger Ojo con este, con el druida, ¿eh? Es su control de la fuerza de la naturaleza, invoca bestias salvajes y terribles tormentas Ojo que me voy a elegir el druida, ¿eh? Que me está molando Vale, ahí se, se salta un par de ellos Y nos pone también la, la amazona Es una luchadora muy versátil con un buen dominio de la danza y el arco Esa también puede ser buena con el arquito Me voy a poner a la druida, tío A ver qué tal Vamos a probarlo Ojo ahí, ¿eh? <ríe> Modos de juego Hierarquía No, no, desactivada, vale, vale Aquí <risa> juega la actual jerarquía y a la carrera para alcanzar el nivel 99 Incondicional, cuidado a personas que mueren en este modo no resucitan Solo podrá jugar con otros personajes incondicionales Y el clásico Vive la experiencia original del, del Diablo 2 antes de Lord Destruction No recomendado para nuevos jugadores Entonces, este, primero a pues un personaje estándar sin participar en jerarquía con límite de tiempo. Venga, nombre de, del personaje. Vamos a ver. Bandolero. Y de apellido 69, ¿no? No me deja. No me deja, bandolero. Pues nada. Bandolero, ahí lo tenemos A se puede generar el nombre Es ¿eh? que claro, este viene de, de ordenador Aceptar la opción, vale lo pulsado, ahí lo tenemos Bandolero, vida de nivel 1 Aquí lo tenemos, si alguien se quiere unir, que se, que se una al Multiplayer Beta este El Amon A, que va hombre, Manolo, el Amon A no... Aquí lo que mola es el Diablo 2 Y el Fortnite y el Diablo 2 De <ríe> momento el Diablo 2, Resurrected Tú juega, juega ahí con Karim Al Amon A Voy a echarle un vistazo a esto Pero no corta el directito, de ¿eh, Manolo <ríe> Venga, vamos a ver, jugar Vamos a darle caña a esto, al druida este Bandolero No se mueve ni nada Personaje, ahí en su bola Ven, jugar Vamos a ver. Partida privada. Son partidas en solitario las que puedes invitar a tu amigo a jugar. Pero no aparecerán en la lista de partidas públicas en línea. ¿Vale? Buscador de grupo. El buscador de grupo te ayudará a jugar con otros. Para completar la búsqueda de tu personaje actual. ¿Vale? Para pa las misiones. Ok. Vale. Entra en una partida privada. Sí. Y si alguien se quiere unir o algo, pues. Que se una. Mira, el, el superguerrero Esta característica no está disponible en este momento Vale Este sí lo juega Qué listo, el superguerrero Antiguo compañero de batalla Vale Venga, vamos a la partida privada Creando partida Vale, desearme suerte, chavales Estamos con Diablo 2 Resurrected. Figuroso directo. Ok. momentín, ya que está la pantalla de carga. momentín, que vuelvo. No os preocupéis. Ok. Estoy por aquí. Estamos por aquí. Ya averiguar Fandango. Buenos días. Hola hola buenos días chico mamala campamento de las arpías vale el warrior Saludos no me sorprende ver a tu gente por aquí, aquí. tenemos impaciones los han viajado por aquí desde que empezaron los problemas el maná y la vida habrás oído comentarios okay. sobre la tragedia que aconteció a la ciudad de Tristán algunos dicen que diablo señor del terror de nuevo vale, cerca habrá el jefe final, me imagino, el diablo este el, oscuro vagabundo recorrió esta ruta el vagabundo también, el de la espada se dirigía al este, hacia el paso de las montañas, custodiado por el monasterio de las Arpías el Monasterio de las Arpías, vale, vale No significa nada, pero la maldad parece haber seguido su rastro Poco después de que el vagabundo pasara las puertas del monasterio, estas se cerraron y extrañas criaturas empezaron a saquear los alrededores. Okay. Mientras no reine la seguridad fuera del campamento y hasta que se abran las puertas. Vida 55. Aquí con mi caravana. Espero marcharme camino a Ludgolein antes de que la sombra que cayó sobre Tristán nos consuma a todos. Ingas. Si todavía sigues con vida, te llevaré conmigo. Deberías hablar con Akara también. Parece ser la jefa del campamento. Siendo promoción por aquí para la camiseta. A los patrocinadores. <risa> Venga. Ya se acabó esto. Con a cara también. Venga, la jefa del campamento. Venga. Vamos a concentrarnos. Vale. Venga, pues ya está. Cancela. Muy bien. Ahí tenemos el minimapa. Arriba a la izquierda. Chelsea, aquí. va Vale. Campamento. Ojo. A ver. En la ciudad no. <risa> en la ciudad no. Dice el druida. Aquí, es como oh, mola. Vida, bandolero. Venga, vamos a buscar aquí a la que nos ha dicho. A ver que veamos otras cosillas. A ver qué hace. Esto nada más, con el L2. Vale. Triángulo nada. Cuadrado sí, nada. No. Aquí no, no quiere atacar. Un momento aquí, poca cosa. Vale, ese es el mapilla. El inventario, venga, vamos a ver. Aquí, grupo. Invitar. A ver a quién puede invitar. No, no No, que se va el, el tema este Si lo vamos a jugar solo Ahí se va, se va el vídeo Nada Lo de búsqueda ¿vale? Este es nuestro personaje Potencia al fuego, índice de ataque 70, ¿vale? Defensa 11, poca defensa, ¿eh? Pero bueno Bastante aguante, 84, vida 55 Y maná 20, tenemos que... jugar bueno, el maná Distreza y vitalidad Tiene bastante vitalidad, un 25 Conté con eso, llegamos a 55 de vida Bueno Inventario de la porra ¿Tú qué? Una porra, me dan Para druida Bueno 50% de daño contra muertos vivientes ¿eh? Vale, y un escudito Un broquel Vale, probabilidad de bloqueo, un 20% Y estos son los scrolls, creo O pergaminos de identificación Eso para identificar cositas Y este Para irnos al portal de la ciudad, vale Aquí el oro No tenemos Y aquí las habilidades Elementales Supongo que tendremos que darnos por aquí La tormenta de fuego y tal Un Cambio de forma licantropía. Ojo nos podemos transformar en hombre lobo ¿eh? Con el druida Poca oh, broma Sí, sí, se transforma en hombre lobo ¿eh? Dios, Manolillo Un saludo Invocamos también criatura El cuervo De dadera venenosa Ahí para. dejarlo. Atrapado. Y el sabio del roble. Invoca una mascota espiritual. Lo que otorga un aumento de vida a ti y a tu grupo. Ojo con eso. Me mola, me mola. Una habilidad. Esta es la que tenemos. Ataque normal. ¿Este qué hace? Ah, correr. Entre caminar y correr. Mostrar objetos. La brújula. El mapa que diga. El mapa automático. A ver, arma y. Rueda de hemotexto Abrir la rueda de motesto. No hay. Y luego las opciones, ¿vale? Que ya lo hemos visto. Pues nada. Vamos a seguir. Vamos a ¡Ojo! ¡Que me da una poción! Ojo, con la cruceta me da una poción. <ríe> bueno, vamos a ver. ¿Con quién hablamos? A ver, y le tres partes nada, ¿no? Aquí. A cara. A ver, la suma sacerdotisa esta, a ver qué nos cuenta. Te doy la bienvenida a nuestro campamento Caminante Pero me temo okay. que poco refugio Puedo ofrecerte Entre estos desvencijados muros Verás, nuestra antigua hermandad Ha caído okay. bajo una extraña maldición La poderosa ciudadela Desde la que hemos guardado Las puertas del este Durante generaciones Ha sido profanada Por la malvada diablesa Andariel Andariel, ojo con la diablesa, eh ¿Vamos con el ella, en contra nuestra, a hola, de bienvenido, bienvenida. Artías. nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Vamos Ahora las últimas ver. defensoras de la hermandad están muertas o dispersas en la espesura. Que ayudarlo? Suplico, Vamos ayudarlo. Ayúdanos, encuentra la forma de levantar esta terrible maldición y te seremos leales para siempre. ¿Qué? Vale. Venga, a ver, normalmente siempre me cojo un. Un bárbaro, un paladín, la pero... Se por la está, ya está, ya, ya, ya. Que el gran pacea, ojo te proteja. Cuenta el laberinto oscuro y destruye de a esas bestias inmunda. Vale. Del... Comercial, ojo que podamos comerciar con esta. Vale, tiene tomo. Ok, por pues, lo pues, visto lo que interesa comprar. 320 y 450. Hay que ahorrar oro, ¿eh? Ahora el Call of Duty <coughs> <coughs> Se ha actualizado la búsqueda Pulsa Opción para verla Vale esto de búsqueda, vale Tenemos aquí de esto de búsqueda Busca el cubil en el yermo De la afuera del campamento de la Arpía pues vale Vamos para allá eh. Supongo que para afuera A ver si podemos matar algo Venga, ya podemos matar Con el X Y así empieza nuestra búsqueda, chavales Desearme suerte Y que lo voy a reventar A ver, mapilla. Vale, aquí hay algo O en este? ¡Un zombie! ¡Toma! Dos palazos Vale y, Eh, santuario de veneno ¡Ojo! ¡Ojo, jo. Poción de gas estrangulante. ojo! ojo. No bloquea ni nada esto, no tengo ni idea, eh. Rata inmunda esta. ¿Qué son? Caídos. Toma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Que me he ido al campamento de la arpía. ¿Qué ha pasado? Te ha dado un portal. Vale, le he dado el X. Yo lo he hecho aquí una especie de portal. <risa> Mira la vaquita. Vale, pero vamos con el palo, venga. Vamos a darle caña aquí, otra vez a esta gente. Hasta que cogamos habilidades, a ver, de momento solo con la porra... Donde la landa de sangre? Vamos a ver. No, no es portalla, no queremos. Daga greteada. Campamento de las arpías, no. Aquí, poción. ¿Cómo se cogen las cosas? Ahí con el X. Vale. Y la daga, está la daga hagas es esto, ¿no? Comento la arpía, la goleteada. ¡Ay, ay, ay! Que me meto otra vez. No sé, no sé. No, me voy otra vez. Digo, es que hay una daga ahí o algo. Bueno, hemos creado un portal que se ve que nos. que nos trae de vuelta aquí al. campamento. Vale. Bueno. A ver si nos toca lo de la magia y tal De momento no tenemos Mira, está lloviendo Ok, sí, vamos a seguir el caminito Mientras... Tres porrazos le tengo a pegar a los zombies, ¿eh? Esto, una rata con calamo. ¡Uh, caído! ¡Ven para acá! ¡Toma! A ver si le he pegado a ese uno nada más Porracillo Vale, parece que tiene hasta... Hasta luz el personaje ¿Eh? Ahí como alumbrando A ver, qué hay por aquí ¡Ojo! El cubil del mal Este es, ¿eh? Este A ver si podemos subir algo de nivel Antes de meternos por ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Una llave, bien Una llavecita Me supongo que nos vendrá bien Para abrir los cofres ¡Tú, ven para acá! ha caído? ¡Ostras! ¡Ostras! Esto y los zombies ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Vale Por ahí no es Vamos abriendo aquí el mapilla ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se cansa? Sí, sí, se cansa también, ¿eh? Vamos con eso Vale Hay que ir recuperando ahí las taminas Lo tengo ahí Vale, voy andando Y luego cuando eso... ¿No salta, mureta, este... Este hombre? Parece que no Lo habrá ahí, algo, ¿eh? No sé Bueno Vamos para el cubil este de marra Aquí, ¿Eh? Trata con... ¡Cálamos! Toma. Hombre, nuestros dos primeras moneditas de oro. Genial. Venga, vamos a lootear aquí ya. Entramos, chavales, a la cueva. Nuestra primera mazmorra del Diablo 2. Hermano, la, mano la bien, mía, ¿eh? Y aquí se esconde. Mira huevo al Diablo. Otra. Cuidado con ese. Toma. Aguanta ahí. Y... Aguanta. Aguanta Viene Ojo Esta peña, ¿no? Ah, ahora voy, ¿no? Toma, he salto algo, ¿eh? No sé si me lo he equipado o qué Bueno, esto es que... Fajín Pilla Pilla ahí, Fajín Pero... Laboratorio de maná Ojo, que me han quitado ya vida, ¿eh? Que no solo tenemos el de este Si subimos de nivel o algo Que me de, que me queda muy poco ¡Venga, dale! ¡Ostras, la bestia gigante! ¡Que nos revienta! ¡Dios, que nos revienta! ¡Subido de nivel! ¡Bien, bien, bien! Podemos subir Así en punto de habilidades ¡Uf! Vale, el, ojo, el oro lo es solo oh, Como venga Oye, que se, que se respamean, tío Se respamean Vale, ahora nos daremos la de estas de habilidad no matar a los chamanes estos Que son los que resucitan a la peña Venga Es que spamean Ahí Monta de cuero Te lo compro Me imagino que se lo equipará solo Al menos eso espero fami son durillos, eh Vale, a ver si nos podemos dar algún puntillo, tío Eh, lava de habilidades ¿Dónde está? Ahí Estaríamos por aquí tormentas de fuego ¿Puede estar bien o qué? Creo que sí, eh A ver ¿Me lo da dado o no? Luego el personaje aquí También punto? tenemos puntos De nivel Un punto de estadística Este que da la energía Aumenta tu mana total. Yo creo que este druida, tío. En cada ataque tenemos poco. ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Para darnos? el puntos de estadística. Cinco puntos de estadística restantes tengo. ¿Y por qué no me lo.? Ah, mantener pulsado. Vale, vale. El P21 ya lo tengo, Manolo ya lo tengo venga hay un puntito otro por ahí La energía va bien pero una 22 una 24 una 22 Venga, hay otro maná <ríe> vamos con el druida a ver qué nos dice ahora el registro de buscar mata a todos los monstruos del cubil vale me supongo que cuando estaba en este menú se se pausará el juego, me imagino. Aunque por allí veo un zombie. No sé yo, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Que no. Vale, quiero que me dé más, más habilidades. ¿Dónde están las habilidades, tío? La del fuego. No me la da. Yo huyendo del murciélago. ¿Qué te meto? ¿Cómo sale la habilidad, de tío? Del fuego. ¿Cachis? El de habilidades ya me lo he dado, ¿no? Vendaval. No, este. Asignar habilidad. Claro. Tócate las pelotillas. El cuadrado, ¿no? El cuadrado. Imagino. Bien, lo tenemos ahí ya. Vale, a ver si veo a alguien y le lanzo ahí un. un tormenta de fuego de esta. ¡Echaban este! ¡A los zombies! ¡Toma! Lanzo fuego y ataque. Me han caído, este que liquidarlo. Zafiro. No sé para qué servirá el Zafiro. Por lo visto, tenemos que limpiar todo esto, ¿vale? Así que el mapilla. Venga. Ojo, que viene grande. Pero, vento para allá. A vale, no sé cuánto le he quitado. Bastante. Genial. Arpía, muerta. Bueno, hay que acostumbrarse Guantes de baja calidad Ojo, ahí por ahí un chamán, tío Ojo, ojo El chamán este Ahí ya que no, que no resucite más, hombre Madura de cuero Me que ha ido este Joder, me están dando, me están dando ¡Fuera de aquí, bicho! <ríe> lo al zombie ¡Toma! Si rodara o algo, ¿no? <ríe> un poquito de magia Tiene que haber por ahí otro, eh Otro Madura de cuero Es que me la tengo que pillar ¿Para que. Vale ¿Yo para que no le doy? Oh, peta Vale, a ver si pillo al chamán ese Que había por ahí Este Míralo A ver si puedo darle a este lejos Buena Toma, ahí de dos hechizos Y de fuego <ríe> Hola José Manuel, muy buenas No, no Yo no juego en móvil, Manolo, yo juego en PS4 Esto es el eh, Santuario de maná, vale Toma, no me recupero el maná, ahí, eh Auténticamente Vale Vamos a ver Parece que está bastante limpio por aquí Bien, un momento Jojo ¡Oh, oh! Chamán, Toma chamán a mí. Parece que vamos mejorando, eh Opción de mana menor Tú no te escapes Caído Demonio Ojo, flecha No anda flecha Vale Tenemos que curarnos, eh No sé yo A curarnos ahí Dale bien Al zombie Uy, qué duro son los zombies Que me está reventando El maldito zombie Bien, bien no hay más, más que hemos subido de nivel. A ver si queda de, de hielo así le doy. darle Vaya un poquillo, pero bueno. ¡Saludos! saludito ahí. luz bueno ahí. uso no es. Hueso de cadáver. Tampoco le he quitado mucho, eh. Ahora sí, parece. Vale, gorro, catar. No, no lo está equipando, eh, creo. A ver, un momento. A ver. Defensa 4. Ah, sin identificar, vale. Esto, tío, el catar con una mano. Pero nosotros no vamos. Esa es para la asesina. es de cuero de baja calidad. Defensa 2. Son iguales que estos. Este tiene más defensa y de todo. Y esta. Madura colcha. Defensa 8. Fuerza necesaria 12. Tenemos. Defensa 8. Y esta. Defensa 12, nada, nada Mejor la... Ahí está Yo supongo que se lo va equipando solo, creo, ¿eh? Ya veremos Este hay que identificarlo, creo gorro eh. defensa 4 Bueno, no me mire defensa, pero bueno Teníamos un identificador, sí ¿Aquí? No ¿Cómo se usa el identificador? A ver, mantener para usar, vale Ahí ¿Ya le identifico esto? Aquí defensa 4 Mantener para equipar Vale, tenemos gorro Ok ¿Esta de qué? Poción rejuvenecedora Vale Pongo ahí Ok Vamos a ver, algo de habilidades Vamos a dar un cambio de forma o algo, ¿eh? Supongo que este va a transformarnos en hombre lobo, ¿eh? Puede estar bien. <ríe> Venga. Asignamos habilidad. A transformarnos en hombre lobo, le lo voy a poner en el L2. Cuadrado, por ejemplo. A ver, el personaje. Subido de nivel, tenemos más puntitos. Nos da un poquito de. Es que fuerza, no. No sé yo este personaje de Druida. Hasta qué punto hay que subirle. A ver. 18, no he visto que se haya subido el índice de ataque. no sube el maná. destreza no vitalidad, para la vida. Venga, otro puntito aquí en energía. Vale. 20. Y... Otro de vida, supongo. Vale. Venga. Vamos allá. Seguimos, chavales, a ver si limpiamos la mazmorra esta. Voy a transformar en de esto, pero ya, en hombre lobo. Venga, chavales. Otra, otra, otra. Toma. Toma. Toma, zombie. ¡Somos un hombre lobo, chavales! ¡No se resisten! 15 de oro, tres para acá <ríe> Toma que este también va a pillar No sé si es un hechizo que... Toma, menudo de zarpazos Pega el hombre lobo, ¿eh? Ok, ese manuel Venga vamos por aquí Más zombie Juego que viene, ¿eh? Pues toma Ay, ya se nos ha ido el hechizo A ver si viene que le voy a lanzar aquí Toma ahí Toma Un poquito, a ver si le damos bien Hay veces que falla ahí con la porra esta que tenemos A ver si pillamos un arma mejor o algo Porque vaya tela Venga, a ver el chaman este Mira, también lanza fuego Vale Vamos limpiando por aquí esta zona A ver Toma, toma Toma, ahora el otro Marco corto de baja calidad No puedo llevar más No puedo llevar más, dice Dale, vale Vale ahora, tenemos aquí un montón de armadura eh, Defensa 6 y Defensa 8 Un hueco 2, dice Esta queda defensa 12 La habilidad de 7 No sé cuánto me darán Podría tirar esta Soltar A ver y mantener Para ordenar Vale A ver si podemos cogerlo ahora Bien Hay que ordenar Hay que ordenar el inventario Y si no Imposible. Ay, pero que voy con el arco No, no, no podemos ir con el arco Nosotros Vamos a ver ¿Por qué me he equipado el arco? ¿Mentí? ¿Se ve flechita? <ríe> este es de arco, hombre ¿Qué ha pasado? ¿Está mi porra? Ah, no tengo porra. <risa> Vamos a ver, yo tenía una porra, ¿eh? Ahora hemos perdido la porra. Pero bueno, lo mismo se ha roto. Yo le he dado a ordenar nada más, macho. O sea, ha perdido la porra. <risa> y el catar este? Solo asesina, me dice. Este no puedo. No tenemos llamadas de Eso de identificación Joder, cómo se me ha perdido la porra, tío pues Corto de baja calidad, ya le vale Nos quedo sin arma, tío A ver, a ver Aquí No Digo, a ver si en el 1 <coughs> Perdón Tenemos una llave de gas estrangulante. Año de lanzamiento 72. Debemos equipar para lanzar. A ver. No sé. Ah, vale, en alguna de estas, ¿no? Supongo. ¿No? Aquí en esta de arriba. Tampoco. Colocar. Intento colocarla, pero no me deja. Vamos no sé, a que quita alguna. A ver. Es raro. No me deja soltarla. Colocar, no me deja. Bueno. No sé. ¿Qué ha pasado? Salud 30. y está. Punto 80 de maná. Bueno, no puedo ponerme maná. Esto mangui, lo que he cogido palo precioso Zafiro Zafiro fragmentado Se puede insertar de todos con huecos la armadura, yermo y escudo Vamos sin armas, eh, tío Vaya tela No sé dónde me he dejado La porra Tenemos que comprar otra porra o algo A ver si me suelta un arma De momento no me ha soltado ninguna Vale, vamos para allá otro zombie de esto. Bueno, cinco porrazos le tiene que pegar el zombie. Vale. Caidillo por aquí. Estamos tardando un montón, eso sí. En limpiar esto. Pero bueno, lo vamos haciendo ahí con los controles del juego. Ya se me ha ido esto. Ten en cuenta que es la primera vez que lo pruebo Un diablo de esto eh, transformaré otra vez el lobo Toma ¡Pero dale! ¡Oh! Hasta que tengamos más ataques Esto es complicado esto Tengo media... curo o no me curo con el maná? Ahora Ahora como se me quita la magia Del hombre lobo Ahora es que risa Cuatro, cinco porrazos Puñetazo Yo, Pues también pica puñetazo este, ¿eh? El druida No me lo esperaba Digo ahora para tú bueno, a ver si limpiamos por aquí Queda esta zonilla Hombre, una bestia gigante Tuviera la llama sí. La llama con el maná Toma Y toma eso ¡Dos! ¿Lo trago o no? No, también bien no Uy, que corre ¿eh? Toma, puñetazo Me cargo yo a las bestias gigantes Venga Esto No sueltan porras ni nada Eh, vamos por este Eh, ojo No corras, que feo Eh, una, una daga, creo, creo que voy con daga, eh Ahí pegando cuchillazo o una el druida, eh Vale Falta maná, pero bueno uh -huh. Ahí uh -huh. Tengo que matar a este Ese manillo este ¡Pate esa! Los zombies Son durillos Y utilizo mi última maná Luego uh, Podríamos darnos, claro, las pociones, eh de vida Vale Va subiendo, va subiendo Vale, la la hemos gastado Pero bueno Y la de maná, pues la gasto también Hay que subir ahí Tenemos ya maná 34 Y vida 60 Uy, que te meto Zombie, toma Toma, puñal y ya Ya no podemos más flechas Bueno, pero hemos limpiado esto, ¿eh? ¿Cómo que se ha iluminado esto? He actualizado la búsqueda Pulsa el... Es la opción Bueno, muy chao de matar peña Vale, quedaría esto de la de La flecha Entidad 350 Un Montón, hemos pillado una de Que es lo importante que sea de baja calidad Vale Intentaremos vender luego todo esto Así que Estas pociones que hemos pillado Poción de gasofocante, vale Se las podríamos intentar Colocar, pero no sé Ah, nivel necesario 6, vale, vale Ok. Poción fulminante. Esa también es para lanzarla, ¿eh? pulsado para comparar. Soltar, equipar. Juego ¡Oh, que podemos ahí también. A ver. Y segunda arma no podemos ahí. No, aquí no sé lo que va. Aquí no sé lo que va, pero. Bueno, vamos a probarla, ¿no? ¿O okay, qué? la vendo? Qué leche. No vendemos Nada Seguro que ya hay que irse de aquí ya Podemos correr Venga A ver si me funciona esto Ahí ¿Qué pillamos aquí? Lo del maná, ¿no? Pero se ha ido ya La todas maneras, estamos llenos Venga A ver si encontramos la salidita por aquí Ok Pequeños laberintos que hay por aquí Por la mazmorra Empecé, se puede ampliar Creo yo la es la salida, tío, estoy más perdido <risa> Empecé, se puede ampliar el mapa Este y reducir Lo que sería la pantalla No sé salir de aquí, eh Se me Oye, una cosa roja, pero ese, ese no era Hemos entrado aquí A ver Menudo huerto me estamos dando Vale se ha, re, se ha recuperado esto Aquí no, está, está Vale, vale, ok, genial A la landa de sangre Pues venga, vamos para allá Ok Venga Una daga esta Poción de gas Estrangulante Ahí la daga grieteada Imagino que será la grieta Se llama así Daga grieteada Y tal No hay más nada por aquí No hay Eh amigo Toma Toma Toma Toma Toma puñaladilla ahora <ríe> me transformo En hombre lobo Y te meto Hombre lobo contra zombie Gana el hombre lobo Y contra la rata Ya estoy Toma no puedo, no puedo llevar más flechitas Me haría que saltara por lo alto de las muretas, ¿eh? pero no Se supone que es del escenario y no se puede Vale, pues estupendo, ¿eh? Nuestra primera mazmorra ahí desbloqueada A ver, esto se me dice cargo por venir aquí con La transformación esta Y si me la quiero quitar Vale el dos cuadrados a ver, nuestra próxima de este Nuestro próximo objetivo A ver El... Bueno, de búsqueda Aquí Me está diciendo buenos días ¿Vuelve con la cara? Parece una compensa Genial Vale Venga, vamos a hablar con ella Cara Has limpiado el cubil del Uf. mal Te has ganado mi confianza Y tal vez me devuelvas la fe en la humanidad ...tu recompensa es un entrenamiento... Okay. ...en la especialidad que elijas. No, pues nada... ...a ver si le podemos... ...que tenemos muy poco oro, ¿no? Aquí no lo veo, pero vamos... Ahí vamos a intentar vender ya... ...no sé si a esta se le vende o no... ...esto, lo querrá... ...tenemos 63 de oro... ...a ver... ...mantener para vender... ...venga... ...ahora de venta, 50... Venga, ahí Ahora de 20, 19 Bueno La flechita, que yo creo que en principio No podíamos utilizarlo, creo yo Harto corto de baja calidad, lo mismo si sí, el druida puede No sé Dereza necesaria, 15 de eso Eso tenemos Vale, pasando del arco Vale Y esta tenemos que identificarla Tenemos para identificarla, creo que no El camino del portal de la ciudad. Yo creo que este lo iba a vender también. Se puede vender. Pues sí. Este. No, esto es para meterlo ahí en la. de aguante. Supongo que esta la voy a vender también. Aguante me imagino que será. hasta esta mina. Vale. Usar, o a ver. Eh, mantener para usar. Como me la he usado? Bueno, valor de venta 200. Pociones de Esto era un 35% de vida y maná. Lo vendo todo ahora mismo. <ríe> no, hombre, vamos a ver. A ver los guantes. Valor de a 13. Pues venga, a vender. En el cuadrado vendemos todo. Ahí damos pulso y lo vendemos. Pociones estas de gaso fugante también la voy a vender. Ok. ¡Hola! ¡Sí, sí! Bienvenido, El Guinea o El Chica del infierno. Bienvenida El 8416. S4. Aquí estamos aprendiendo a jugar aquí al Diablo 2. Es mi primera vez. ¿Este me dan algo o no la puedo vender? Lo mismo no la puedo vender. Es identificar, como no tengo pergamino, la vendo. 600 tenemos ya. Vale. Esta porque salen necesario 16. La vendo. Valor de venta 360. Sí, sí. Acá tenemos 1024, ¿eh? Hay que comprarse los tomos. Esto puede venir muy bien. Para los scroll Venga, comprar. Sí. Vale. Y este también. Los tomos de identificación. Ahí. Y el otro es de. El portal de la ciudad Lo he vendido Es que te aparece Que te aparece un código ¿Sabes dónde debo ponerlo? Sí, en la pantalla de Blizzard Battle.net Blizzard Battle.net Mete ahí con el móvil O en el ordenador Y ahí te apunta a Blizzard Battle.net Battle.net ese código lo tienes que meter ahí y identificarte con, con tu cuenta de Playstation esta para poder jugar Yo lo hice ayer Ayer creo que fue Del butternet ese Para poderlo jugar hoy lo más pronto posible Venga, vamos a ver Tengo una llave, a ver Poción de aguante, que la hemos vendido Antídoto Poción de Pegamento del portal de la ciudad. Pegamento de identificación. No, eso os es interesa Como las llaves. 135, tenemos una llave. Bueno, y las pasiones, ya sabéis, de salud y tal. A ver si nos dan alguna más o algo. Venga. Cerramos el menú. Lo que no entiendo es por qué me pone aquí el 1-2, este, lo que no. Ahí, tío, claro Tengo mi porra Y decía, ¿de dónde había metido mi, mi porra? <risa> vale, vale, ahora lo entiendo Podemos tener dos equipos Ok Ok, muchas gracias Hugo, bienvenido Pero hombre, ha empezado ya a las 7 Ya llevo una horita jugándolo Hola, José Manuel Bienvenido otra vez de nuevo Aquí estamos Vale Falta y por poner una poción También os lo digo Tenemos ahí árbol de Ah, con la cruceta también puedo mover esto Mucho mejor Con la cruceta, ¿dónde va? <risa> vale, este se supone que lo podemos ya equipar A ver, ¿qué he hecho con él? No me deja equipar lo que no... ¡Hostia, que le he tirado! <risa> Bueno, ya veremos, ya veremos A ver qué pasa A ver el nuevo El nuevo de este Tenemos de habilidades. Una lección de habilidad restante, vale Vamos a hacer una invocación ya, ¿no? Enredadera Invoca una liana que contagia la enfermedad Todo lo que toca El cuervo invoca cuervo Para sacarle el ojo a tu enemigo Eso está de lujo 12 golpes por el cuervo Bueno, yo qué ese. Coste de mana por cuervos Por cuervos, 6 puntos salgo de roble y luego tendríamos Invocar al lobo espíritu invoca a un lobo capaz de transportarse Para que luche a tu lado, eso está genial, tío Que invocamos aquí un lobo De invocación no tenemos nada, venga, vamos a dar una invocación Puede estar bien eh, Ahí, ya tenemos el cuervito, ¿vale? Y ahora le vamos a asignar la habilidad En el L2 Círculo, por ejemplo ¿Vale? Ahí Muchas gracias por esa F... A ver si te deja, Helger Ahora me comenta. A ver si puedes entrar. Yo creo que sí, que te tiene que dejar entrar. Vamos. Lo hice en el baternet. Vale. Ahí podemos quitar los mapas. Vale. Listo de búsqueda. Es lo que yo quería ver. Vuelve con Akara. Akara no está. Venga. ¿Sí? Hablar, comerciar. Hablar. Introducción, ya hemos hablado con ella. Y Intenta no sufrir el mismo destino bueno, que las no sé. corruptas arpías. Perder si no la no... vida es una tragedia. ¿Nos da algún el tipo el de recompensa? Ya. La introducción. Soy Acara, la sacerdotisa de la Hermandad de los sí, Te doy la bienvenida a nuestro campamento. Yo no. Claro, eso ya lo hemos Pero hecho. Pero temo que poco refugio. Pues no sé, tío. Para comercial. Yo creo que sería esto, ¿no? Es que no entiendo ahora la recompensa esa que nos dice. Hablamos con el otro. O algo. Pues, Saludos. Casa. Te doy la bienvenida a nuestro glorioso refugio. Sé que habéis venido a enfrentaros al poder maligno que nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Pero ten en cuenta que, aunque a cara sea nuestra directora... Especial, vale, vale. Soy yo la que dirige a las arpías en combate Para ganar mi confianza okay. Tendrás que hacer algo más que matar A unas cuantas bestias salvajes Venga, muy bien Las okay. exploradoras arpías me acaban de informar De una abominación que tiene lugar En el cementerio del monasterio Por lo visto Andariel no se conforma con apoderarse de los vivos Cuervo Sangriento Una de nuestras mejores capitanas En la batalla contra Diablo en Tristan fue también una de las primeras en caer presa de la corrupción de Andar. A lo mejor sería en el diablo uno, supongo. En el Vamos, lore. En a ser difuntas. Vale. No podemos tolerar esa profanación. Sí, verdad, sí, hemos encontrado varios zombi. Nos ayudarás a destruirla Hombre, claro que sí. Eso está hecho. Vale, yo creo que dejar que hablar con ellos y ya está. Ahora has actualizado la búsqueda. Esta era la casia, ¿no? Venga a ver si nos da algún tipo de recompensa. O oh, no. Búsqueda completada, vale. Busca cuervo sangriento en el cementerio cercano. A la llanura fría, vale, muy bien. Vamos a poner por el cuervo. Vamos a encontramos. Ahí está nuestro portal. Oye, la, la gallina como corre. Traga en el fuego. Casi a ver aquí quién tenemos. ¡Ay! Tenemos al hijo y todo. ¿El juego que tenemos al hijo. Va a soltar cositas. Voy a soltar. ¿A tener? Para mover al. Al alijo privado. Ve. Este.. Esto de maná menor. Opción rejuvenecedora. A ver si me la voy a poner aquí, tío. Vete. ¿Y ¿no? ¿Se habrá colocado o no, tío? <risa> ¿Y esta? Ah. Ahí, vale, vale Ok Bien Supongo, espero El oro creo que también Bueno, de momento no voy a soltar el oro porque voy a ver si compro algo, algún arma o algo esta da gana para ver ningún lado. Vamos a ver, Charzy, este el herrero. Hola, soy Charci, La herrera. La del Ojo, la herrera, Me ¿eh? Que hay mujeres raras también. Muchas de nuestras Ahí buenas, siempre muchas herrero ni herrero. hay una buena herrera. Ahí volvieron como verdaderas veteranas con objetos muy poderosos. Pero sí, esto tuvo sal en el diablo, o ¿no? Fue corta. Casi todas ellas han sido corrompidas por Andariel. Andaría el ser el demonio, creo, el diablo este, supongo. Mira, vamos a ver, comercial reparar. está ¿cómo va? Duración. Durabilidad 21 de 24, vale, vale. Bueno, vamos a ver el druida que puede llevar. Parece que en principio las porras estas. ¿esto ¿Cuánto vale, tío? Coste 244, vale, tenemos. en una mano 5,8. Vale. Esto. Una mano, otra de seis ¿Teníamos escudo o ya perdió también el escudo, tío? Y para mí que... Íbamos con un escudillo, ¿no? Sí, sí, lo tenemos ahí el broker, vale Con mi, con mi camiseta no lo veo Sí, sí, estamos entretenidos entretenido Esto es un juego de rol antiguo Un juego de ordenador antiguo Y la han... La han remasterizado Remasterizado Vale, tenemos ahí... Lo mismo podemos cambiar incluso de... A ver, la espada, tío Espada corta de ataque alta y con hueco uno ¿Y el otro tiene hueco? Sí Y añade uno contra daño fuego y contra muerto viviente Esta, esta puede estar muy bien, tío Daño 244 Venga, yo la voy a comprar, ¿eh? A ver, mantener pulsado para comparar Ahí vemos, que es mejor, es tontería Necesario 3 Es tontería Así que la vamos a comprar, ¿eh? Vale, comprada esta, equipar. Mantener para equipar el de aquí. Ahí. Esta la vamos a vender. Vale. En cuadrado. Ahí. Vale, genial. Tenemos una porra nueva. Hay dagas también. Eh. A ver, ¿este qué es? Sí, sí, son dagas. Pero no la había comprado de momento. A ver, armadura, me interesa. ¿Aquí hay más arma o qué pasa aquí? Sí, sí, hay un poquito más de, más de arma Pues se ve que el arco también lo podemos utilizar, ¿eh? Pensaba yo que no, pero... Se ve que el arco sí se puede Bueno, vamos vamos a ver Armadura Tenemos aquí un gorro defensa 5 A ver, podemos comparar Este, defensa 5, 238, gorro de lagarto de energía Ese supongo que será mejor Vale 238, tenemos por los gustos ¿Sabes? Poner música mientras está en directo No Normalmente no pongo música porque me salta el copyright Y además me distraigo Y... Está puesta, ¿eh? Está puesta la música del juego, ¿eh? La entretenida y tranquilita la he bajado y... de momento bien Vamos a ver, comparar Coro de energía, defensa 4 Es que... Quiero comprarme algo mejor, tío ¿Esto qué pasa? Costa 300, ya no tenemos hay que ahorrar Y botas no tengo, ¿eh? Coste 49 Coste 221 Para este sí tenemos, ¿eh? Defensa 4 Botas pesadas, no sé yo Defensa 5 260 Esta parece un poquito mejor, pero esta traen habilidades, ¿eh? Voy a comprar estas. No tenemos botas, chavales. Las compro. Vale, ahí equipadas. Lamentablemente no tenemos más oro. Pero bueno. Es como el Minecraft. Vamos a ver. Y los Mi. Vale, los Mi son flechas. Cuchillo. Cuchillo rojadizo. Hacha arrojadiza, que esta no podemos, pues nos hace falta de 3 a 40. Vale. Y jabalinas, cabas jabalinas también son de lanzamiento. Vale, vale. Bueno, de momento yo creo que está bien, ¿eh? El la para reparar todo, no sé. Disparo. Para todo el equipo por 18 de oro. Supongo. Venga. Hay que nos repare el chasis. Ok. Creo que nos podemos ir ya, ¿no? A ver, el depósito este lo lijo. Me llevaré los tomos, por si acaso. Supongo. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ver. El registro de búsqueda. Busca cuerpo sagrado sangriento en el cementerio cercano a la llanura fría. Bueno, pues vamos a ver eso dónde está. A ver si encontramos eso. Y lo malo que no hay. No hay montura, ¿no? Por lo que veo. Como que escribo mal. Sí, tenéis que mejorar un poquillo, ¿eh? el portal este no me va a ningún lado. A ver si consigo salir de aquí. Allí veo un puente. Vamos a ver. Me estoy quedando helado en el aire, ¿eh? Venga, vamos para el puentecillo este. Eh, vamos con la espada, vale Pero también le puedo pegar Un poquito de fuego Saeta Nada, no, saeta Eso que hay, ballesta Vale Toma, zombie Un poquito de fuego Vamos ahí, con la maza Y grande No sé lo que he pillado Esto qué dije grande Guarda el inventario Para obtener un bono Identificar, tenemos que necesitamos pergaminos de identificación ahí Pero bueno, ahí poquito a poco Escrito mal, ¿cómo? Ya, ya Me lo me lo he imaginado Venga, a ver si vamos Descubriendo por aquí algo ¡Ostras, otra otra otra pero bueno! ¡Toma! ¡Borrazo! Los qué que dale más ¡Oh, con la, con la maza esta que lleva fuego, eh! Yo creo que hemos hecho bien, eh ¡Bueno, bueno! ¡Qué pedazos de maza nos hemos comprado, chavales! ¿Esto qué Y ¿Una cabaña? ¡Eh, eh! eh caliza suelta! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué me ha dado? No tengo ni idea ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado algo? ¡Sí, sí! La no, fragmentada Se puede insertar en fuego, ¿eh? O sea, en, en hueco Y no tengo hueco, tío Creo que no, ¿eh? De momento no tenemos hueco Ni el arma tampoco No, no No tenemos hueco Ni en las botas tampoco No Bueno, a esperar a que tenga hueco y mira, un zombie por ahí, pero bueno ¡Toma! ¡Ostras! Está un corto agreteado ¿Dónde ¿Este está el zombie? Yo no lo veo Ah, mira. Está aquí. La flecha. ¡Eh! Que está aquí la vaca. Vale. <ríe> Se te acaba la batería. Dale, a... Dale al de este. José Manuel, al... al diccionario. En el diccionario, si te traduce las palabras. Vamos, te las traduce. Te las escribe bien. La leche. Toma. Zombie. O más soy de nivel Signamos puntitos Habilidades generales Ahí no teníamos nada ¿No? A ver ¿Se puede mejorar o qué pasa? Son las que tenemos ¿No? Y esto Lanzamiento Y desinvocar Renuncia al control De uno de tus invoca. Dura Saquear Vale Interactuar Son las generales Ok Ok Pulsar aquí Recoge botín Interactuar Además se realiza La habilidad vinculada Vale Ay, el círculo al final no hemos utilizado A los, a los cuervecillos ¿eh? <risa> Vamos a hacer un poquito De, de elementales Creo ¿eh? La rocaínea puede estar bien ¿Y este qué era? Este puede estar bien también, explosión ártica Sí, sí, el chorro de hielo, a ah, nivel necesario 6 Todavía no podemos No podemos, a ver alguno que podamos ¿Este qué hace? Que mejor la duración y la vida de las formas de hombre y lobo y hombre oso, Me juego con eso también, ¿eh? Este es el hombre oso, míralo. Hombre, necesario 6. Y este, que no podemos todavía. Podría estar bien, tío. El cambio de forma. a estar bien. Esto todavía no podemos. Podemos este, licantropía. Y ya está. Y este. No, tampoco, pues nada O ahorramos, o nos damos licantropía Licantropía Es pasiva, esta no hace falta ponerla en el En el inventario, o sea, en la lista de habilidades Así que, venga Ahí está Mejora nuestro hombre lobo Así que genial Voy a transformar el hombre lobo próximamente Nada que vea alguno por aquí Juego en este Toma, y te lanzo los cuervos. El cuervito. Tenemos cuervito. Acción fulminante. Cógela. Toma. El cuervito actúa, ¿eh? Vale. Toma. ¡Guau, ¡Wow, cómo pega! No está greteada? Bueno, me las pillo. Una dura colchada. Vale, dañada. Si no, pues volvemos otra vez ahí en la tienda y... Y vendemos Mira, mira el cuerpo como ataca ¡Ojo! Con las invocaciones del druida ¿Eh? El hermano tenía un druida en el World War Cry Era bastante bueno No me acordaba yo de eso sí. ¿Y esto qué? ¿Esto qué pasa aquí? Ah, santuario de aguante, vale Para que nos dé aguante Lo de correr este Ok Lo tenemos en azul Venga, a limpiar un poquito por aquí, ¿no? ¿Este que era? Santuario de veneno bueno, el veneno ahí ¿eh? Toma El oro del cicloco es automático Toma Toma Toma Una llave, una llave Que como un sniper Pica ahí un azurriagazo impresionante Ya se me ha acabado Pero bueno Me la pongo otra vez El, el, el hombre lobo Toma Toma, galleta Toma, galleta Toma, galleta No puedo llevar más, no más nada más. No más Tenemos que ir a tienda, ¿eh? Tenemos que ir a tienda, chavales Ah, vale, tenemos ahí un buff Un buff de correr más bueno, el buff que nos dimos antes de aguante A ver si nos podemos equipar a algo o lo que sea Hemos limpiado la zona, ¿no? Pero a mí la impresión de que sí este es el de veneno que no lo hemos utilizado un poquillo más a lo mejor, pero bueno. Vamos a ver. Hay que utilizar otra vez el puentecillo este. Y a ver si podemos. A ver. Eh, mantener para. Para ordenar. Ahí. Ordenado. Vale. Y a ver el 2. A ver. Iba con daga este, ¿no? Ahora lo que no tenemos es de esto. Pero mira, tenemos un bastón corto agrieteado. Solo hechicera, vale, vale. Nada, nada. Bueno, creo que lo podemos utilizar. Todo lo que esté en morado lo podemos utilizar verdaderamente. El catar este no porque es para la asesina, pero. Y esta bota. Defensa uno. ¿Manda? mandado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha pasado, no sé. pasado ahí. Vale. Sí, tenemos flecha y saeta. No tenemos el arco. Y el de este. Nada, tampoco es dañada y no, nos quita defensa De momento no me están tocando cosas buenas Este sí me dijo que era... Ay, pero claro, lo tengo que identificar Tengo algún pergamino ahí Vale Busca cuervos sangrientos Cementerio Bueno, ahora seguimos buscando al cuervecillo este Así podemos vender otra vez Ah, bueno, tenemos el... El de ese, para, para, para tenemos aquí el portal Lo podemos utilizar El portal otra vez lo utilizo por aquí Y ahora volvemos aquí, otra vez aquí Supongo que Me ha dejado más que la botas Basta no puedo Ay, qué lástima Que no pueda llevármela Por aquí mismo Supongo que voy a dejar el a ver, es que No hay más salida Por aquí no hay más salida Supongo que será por aquí para abajo Vale Supongo que será por aquí hacer el portal aquí Portalillo Toma Y me meto ahí Al campamento De la arpía Venga, con esto volvemos A nuestro campamento Estoy quedando helado, ¿eh? <ríe> Vamos a ver ¿Quién vendemos? Esta no he hablado con ella, pero bueno Tampoco habla mucho ¿Este quién es? Aquí no hemos hablado con él, ¿eh? Oh, sí. Buenos no. días. Soy Gé. No, no. Y puedo que asegurarte que seré tu mejor amigo en este campamento abandonado. Vale, tu arma de sobra, algo de oro o una pequeña gema es todo lo que quiero por el equipo que necesites para cualquier cosa que decidas emprender. Okay. Bueno, bueno, bueno. No olvides dar like, no chavales. Ser Chicos y chicas, ayuda al canal. Mis objetos canal. de por vida y respondo personalmente por ellos durante dos días. Vale Esto está genial Probar suerte Vale, este también tiene armadura Por lo que veo, necesitaremos cinturón Cinturón o algo, tío O pañuelo, este es el pañuelo, ¿no? Fajín, fajín Y este, cinturón ligero firme Vale, no tenemos nada de oro O sea, ¿qué vamos a vender? Venga Danos de pego este, A vender Entidad va, 80, valor 10, decía Sí La flecha me lo estoy pensando, eh, en guardarla Pero bueno, en principio Ahí está de afuera Catar igual Vale Esto lo voy a intentar equipar aquí En vez de la daga Me da un montón de oro, eh 294, el bastón con dos manos Uno A solo hechicera 90% de daño contra muertos viviente Luego el segundo equipo no, no sé si lo voy a utilizar. Es verdaderamente. Sí, me da un montón de oro, tío. Y ahora nos interesa el oro. A ¿eh? Venga, lo vendo. La flechita igual. La vendemos. Eh, la bota grieteada igual. Con empanada. ¿Esto qué? Otra vara. Pues nada, a venderla. Y esta, supongo que también, tío. Ahí vamos consiguiendo Dinerito. Esto lo tenemos uno ahí en nuestro inventario. Toma, no sé ni para qué me lo llevo, pero bueno. Vale, hostia, que tiene aquí un alfanje, tío. ¡Una cimitarra! ¡Graciosa! Vale. Incluso este podríamos utilizarlo a la lanza. Pero fijaros todos los espacios que ocupa eso, ¿eh? Eso hay que estar ahí muy pendiente, no sé Un tridente y todo, tío Tridente superior Vale, pero va a dos manos Año con dos manos Vale, y esto de lanzamiento y tal Lo que le he vendido, supongo Más llaves De momento no me ha encontrado ningún cofre ¿Qué hago? Compro que compró más armadura este cuánto nos costaba el capacete 382 nos da defensa 9 La defensa 4 es que estos no, no sé si serán buenos para el druida o qué te ha roto una uña ¿Cómo, tío madre mía eso duele ¿eh? eso duele este tiene hueco lo ves defensa 3 es lo malo Podríamos pillar otra cosa para eso Espérate, de todas maneras Voy a cambiar aquí a este Estima que no podremos cambiar de... Ah, fuerza necesaria 22 para el escudo Bueno Este sí tenemos, ¿eh? 100% defensa mejorada Esto nos puede venir bien Hay Cinturón más cuatro casillas, igual que el otro me lo voy a comprar, ¿eh? El fajín este. Cinturón ligero firme. Puede estar bien. Venga. Equipamos, ¿no? Vale. ¿Y este vendemos? Vale. Nos quedan 400 de oro. Ok. Es pesado pesados. la verdad es que son pesados, tío. Llevamos lo de cuero, realidad 14 de 14, defensa 6 Vamos a comprar algún pergamino de estos de bota Las otras son mejores Es que las pesadas no me hacen mucha gracia La druida no es mucho de, de armadura pesada Y esta armadura colchada Vale, 106, defensa 8 Nada, es que no, no es buena, tío Pues nada, seguimos a lo nuestro Aquí no sé qué, qué diablo se mete Aquí Y aquí no sé lo que se Meterán estos huecos Pero bueno, ya supongo que lo iremos Descubriendo, ¿vale? Madre mía, eso de lo montón Aquí este vale, está el herrero pero creo, creo que nada, vamos a por el otro lado de los, los pergaminos. A ver, nuestra llave, nuestro alijo. Tengo hueco ya aquí, ¿no? Para meterle ahí al fajín. Creo que no. Seguimos sin huecos, ¿no? Por lo que veo. Decía para ponerle esto, la fragmento de este, pero bueno. Eh, para mover el alijo privado, el cuadrado. Venga. Y las llaves... Tenemos 10, ¿eh? Un juego a las llaves Esto tenemos que identificarlo No Ahí Esto Bien, bien Y a ver si vamos la de los croles Esto de identificar momento de la arpía Un transportador Ese no lo ha utilizado el... El transportador este muy buenas eh, de estos pergaminos de, de identificación aquí Necesito uno, ¿no? Esta me la ha puesto o qué pasa No, vale, comprar Compro o no lo compro No los veo No tengo ahí pegamino por ningún lado Yo no voy a meter a mí, no. Vale Sí, en el segundo equipo no, quizás nos podríamos poner un arquero o algo Podría estar bien Si sí, me toca otro Identificación Lo voy a comprar Ahora ¿Dónde me los pone? Ah, vale, que me los pone en el tomo, tío Estoy tolila, Low. Vale a ver. Insertar pergamino. Tomo del portal de la ciudad. Aquí. Coger para usar. Ahí. Y la usamos aquí. El dije grande este. Venga, ya está identificado. ¿Qué es esto? Guárdalo en el inventario. Seis puntos de daño de veneno durante tres segundos. Para obtener un... Un bonus dice. Aquí lo tengo que tener en el inventario y ya está. No entiendo. Alguien sabe. Yo me supongo que será aquí. Eso es muy desagradable, Manuel. Deja ya de allá la de tu uña, hombre. ¿Se puede vender esto? Ni idea. Bueno, dice que se, que lo llevemos lo alto. Vale. ¿Vamos a soltar más cosas o qué? Creo que sí, ¿eh? Está nuestro... Este, aquí Aquí hijo personal Me voy a llevar este pero, Y las llaves, pero esto creo que De momento lo voy a soltar, ¿vale? Aquí, soltamos Y este igual Vale, me lo quedo por aquí mismo y a ver si descubrimos algún... A ver... Vale, vale Aquí podemos irnos a varios temas, vale, vale Nos ha dicho que tenemos que ir a llanuras fría Aunque el otro lado me había dejado cosas por coger, pero... A ver, no, no, no puedo Pensaba que sí, pero todavía no, todavía no lo hemos encontrado Cuando encontremos el transportador, vale, vale pero aquí sí tenemos este Venga, vámonos Ok ¿Dónde me ha mandado? Madre mía Sí, ¿no? ¿Dónde nos criamos? Vale, vale, estupendo Sí, sí ya habíamos entrado ya? No Uy, un arco aquí ¡Puma! ¡Juju! <ríe> La cama y todo Bueno, bueno, bueno Muy bien esta casilla que no habíamos entrado. Flaxia. O Flavia. Vamos a ver. Está pegando por aquí. ¿Esta ¿qué era Flavia. ¿Voy a ayudarla? A mí me va a atacar tú. Vamos, hombre. Entrando a la llanura fría. Sí, sí, aquí era donde... A ver, Flavia Ten que nos cuidado. cuenta. A los que son como tú les espera un peligro mortal más allá. ¿Qué? Okay. quién puede con nosotros? Transforma en hombre la obra Venga, estamos aquí Y Venga, el transportador, venga Hay que activarlo A ver, ahora sí Activado Vale, aquí tenemos otro... ¡Eh, eh, dónde van estas? ¡Ojo! ¡Ojo, jo! ¡Te deviento! ¡Toma, piquera de la oscuridad! ¡Hola, Benjamín! Estoy de suerte porque... Con esto, toma. Vosotros también hay. Toma, ¿Dónde está el, el chama. Encontra el chama. <coughs> Encontrar el chamancillo Aquí se va, toma chama. Toma chama. Me embonga aquí un montón. ¿Ve ¿Cómo corre? Ha caído. Uno corra. Ahí. Toma, toma. Como huyen. Oye, están respameando otra vez. Vamos otra chamán. Aquí está. Adito. Toma. No se paga respamear más. Ok. Miren todo, ¿eh? toma! A ver. Y te saco los cuervos. Vienen las picaras. Ojo, que vienen las picaras. ¡Eh, chamán, chamán, chamán, chamán, chamán! Descubrí a los chamanes ocultos Toma oh ahí Allí está, allí está Toma oh Dura corchada, basta El, el ciervo como ataca, Estoy oye sobrecargado. Estamos sobrecargados, eso es lo malo mucha defensa 9 Defensa 12, nada A ver si encontráramos. A ver, la flechita del otro Quiero equipar la flechita esta cantidad, 350 eh, Equipa Vale, me faltaría el arco, ¿vale? Ok A ver, la botilla esta Ah, defensa 1, sé sí que nos sueltan unas cosas muy Muy bajo nivel La daga que la venderé también De baja calidad, tío, eso no quita nada Vale No puedo el oro me lo llevo ¿Qué? A ver si encontramos al cuervo Venga y ya volvemos a base Un momento que me he quedado ahí sin arma Ahí De bueno, ya sabéis que me puedo transformar en hombre lobo Oye pues lo que veo el cuervo dura un montón ¿eh? Toma hombre lobo a ver si te atrapo. ¿Siones? ¡Eh! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! Que ¡Se va! El chamán Toma Dios me están dando bien, eh. Ya sé, se ve el reflejillo ahí en el agua. Venga. Toma. Hemos limpiado ya ¿eh? esta zona, ¿eh? ojo! Jo. Bestia contra bestia. El camino del portal de la ciudad Vale Santuario monstruoso Ostras, que se acerca un emisario de la muerte ¿Esto qué es? ¡Qué curano también, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ahí está el cuervo! ¡Ojo! cuervo! ¡Otro cuervo! Dios, lo que viene por ahí A ver Un poco la vida, ¿eh? A ver, me voy a quitar el, el hombre lobo y le voy a meter unos fuegos aquí. A esto. Ahí. No ya, ya, pero este. Le doy todo. Toma, bestia gigante. Bueno, ahí había un pequeño lag, pero bueno. Vale. Ya no me mando. puedo De más me nada menos. Eh, unas botas. Si caminado. nos vinieran bien. Estoy seguro que esas botas me van a venir bien. Si he suelto esta. Me llevo la bota A ver ahora Ahora son de más nivel Ah, sin sí, identificar Vale Y Esto no sé yo El dije grande de peste Eso que vamos Vamos Infligiendo Daño de veneno, creo Me da me la La sensación Yo creo que lo venderé Si puedo, lo venderé Bueno yo creo que deberíamos de, de volver a la base El monstruo que nos ha venido Pues toma Está bastante bien Es ¿Eh? una roquilla suelta Uy, uh, que le pegó a distancia, qué ha pasado, tío? Ah, no, sí, el cuervo He oído ya el... ¡Ae! Chamán, chamán, chamán Chamán Otra llave Toma, jodecillo Arco corto dañado Toma <ríe> A ver si pudiéramos Cogernos El arco corto Ahora sí, no Con pi Míralo, míralo He Tirar una flechilla A ver si podemos A ver 35 me dice Con el X seguramente Vale Cuervo 1 Vale ¿Se nos ha ido? No, no Sigue aquí con nosotros ¿Qué es esta charquilla? Un pozo No sé qué El pozo Vale, lo mismo no hemos de todo, ¿eh? Me da a mí la impresión Ok Toma Sí, vale, estoy yo con el arco aquí Oye Ojo, ojo No me hace ni pizca de gracia Hostia, lo que ha este, tío <risa> todo lo que ha saltado Todo lo que ha soltado este eh, Voy a soltar el portal otra vez voy a venirme aquí ahora después Me voy a vender Pero vamos, el arco no me ha hecho mucha gracia La verdad Ok Ponemos el, la porrita Y el escudo Vega Ok bueno, eh, seguramente hace nada, como siempre, ¿ves a mí? Estamos aquí, aquí son las nueve menos cuarto ahora mismo de la noche Me hace ya hambrecilla Vamos a ver la tienda Y algún de este de identificación que vamos a necesitar No se lo vendo a esta mismo? A la cara Esta es muy cara Hola, Hola amiga Comerciamos, venga A ver Hay que darle ahí Vender, venga. El dije este, he dicho que lo iba a vender. Yo paso a llevarme esto, el veneno este. En los ciento y pico. Este que las botas defensadas Venga, se identifican de, de todas maneras, son muy malas. La vara, hemos dicho la, la daga, que vamos íbamos a vender también. Las flechas también lo vendemos. Esta también. Una colchada Sí, ya mismo, ahora mismo todavía de día Benjamín, todavía de día Porque estamos en verano aquí Pero ya se hace noche, en cuarto de hora O por ahí, 20 minutos hace de noche Ok Vamos a seguir vendiendo de esto Con el cuadrado Vendemos, que me tengo acostumbrado. Un montón de pociones que hemos pillado Que las vendo también Lo voy a vender todo, ya os digo. Saeta y todo. O algún tipo de ballesta. Seguro. La de salud, menos y eso la, la voy vendiendo, ¿vale? Me quedaré con la otra, la gordita. Digo yo, yo qué sé. Vale, tenemos ya menos a 153, ¿eh? La poción fulminante, igual. La lanzo. Vale. ¿Cuántas llaves tenemos, tío? Tres. Está 12 ¿Y no se estaquea esta con esta? No ¿Ordenamos? ¿Tenemos para ordenar? Vale, no se estaquea Ok Bueno, vamos a ir a la que tiene por aquí Bastones Vara El tío de la vara Amplificar daño Amplificar daño al golpear Podría estar bien, no tengo ni idea Daño con una mano Dos con cuatro Que no, que no Nos quedamos con la porra esa que tenemos Esta fuerza necesaria 25, cetro Solo paladín y plegaria Plegaria Lo mismo no es nuestro de este Y bastón corto a dos manos Que no, que no Me gusta a mí esta arma Vamos a ver Esta tampoco Y uno vende nada bueno a Esta gente, ¿eh? Otra destreza, FP Pues nada Pasando otras son mejores Ok Algún gorrillo quizá, Pero bueno Esto es que la cara aquí A ver pues, Aquí Esto es lo que yo voy buscando Camino de identificación Bueno, pero tenemos allí en la otra bolsa No necesito No la ciudad tampoco Antídoto por si no envenena Supongo Vale Vamos a nuestro botín Guardamos cosita. Mira, nuestro botín. Lo pierdo. Aquí, está aquí. Nuestro hijo personal. Y guardamos por aquí una, una llavecita. Vale. Esta me la quedo. Una poción de salud ligera. A ver, esta se puede poner por aquí, ¿no? al hombre. Quitamos de en medio. La llave me la llevo por, por si acaso, ¿vale? Pero... Ya está. Y ahora sería en cuestión De volver otra vez Pero por este no Vamos a ir por el nuestro A ver si lo encuentro Otro portal Esta que ya no lo veo Este, este, este Ok Yo creo que ya está A lo que tiene estos juegos Te tienes que preparar mucho El inventario La arma, la armadura Mira todo lo que todo lo que nos ha dejado esto Aquí no me lo podía perder yo Piedra esta, el pozo Vale Pero aquí teníamos otro que lo voy a reventar en la que pueda Saco mi cuervecillo Cuervo uno Venga, vamos a por el caído este A ver si veo al Al chamán o algo Venga No habíamos limpiado nosotros antes Son cortos Ahí, revienta, ahí, cuervo Otro de oro ¿Es un cofre? Sí, sí, tío, no lo veía yo, estos cofres ¡Ojo! esta no está ¿vale? Se oye la musiquita Supongo que tendremos que seguir matando peña de esto ¿Vale? Mira, armadura de cuero, pero que es que nos dejamos antes ahí, tío Tengo que matarlo Ahora cogemos eso Luego lo coge automáticamente. Vale. Vale, vale, genial. ¿Esto qué era? Carga de maná, no me hace falta. Incluso volvería otra vez. ¿Tenemos otra vez el portal o lo tengo que lanzar otra vez el portal? Seguramente. Por aquí mismo, ¿no? Nos vamos. A ver. Nuestro bloqueo, ¿Cómo es? Así me entero. Este es defensa 4, nada Equipo actual, defensa 6 Nada, nada Que nos dan cosas que no son tan buenas, tío Hombre, esta sí, es madura de cuero Vale, defensa 14 Y tiene más durabilidad Durabilidad 12 de 24 Venga, esta por, por ejemplo Si sí me la puedo equipar ¿Hemos equipado? Sí 14, y esta es la de baja calidad Perfecto esto no puedo porque están identificados Toma la defensa 4, bueno, sí Sí, sí Identificar defensa 10 No creo ya Vale, y luego la vara esta Nos pillado aquí el bastón corto Lo si necesario, 6 No, no Ahí, pa ordenar, muy bien Sí, sí, a mí normalmente Siempre a la misma hora Como siempre, ya me conoce Vale Esco el este el campamento de la arpía Volvemos, volvemos a vender otra vez Todo lo que nos habíamos dejado ahí La primera que, que es alcaxa Esta vende o algo No, esta no vende Vamos a ver el herrero El herrero, el herrero Este ¿Dónde está, hijo? Ah, no, la herrera, este. la herrera. La herrera. Vale, este tiene mejores armas. Venga, este. Identificar, defensa 10. Venga, fuera, para tu casa. A vender. Este. De baja calidad. A vender. El bastón corto. A vender. Guante de cuero, defensa 4. A vender, ¿no? No, no. Va a lo tenemos que identificar. Vale. El directo de Fortnite ya mañana semana 9, ya mañana. Hoy no, mañana. Como dice <ríe> el mota. Vamos. A defensa 4, ¿ver? El otro me ha dicho que defensa 6 es nuestro. O sea que este es fuera. Y la botilla hemos dicho que tampoco, ¿no? Puesto al 4, nada, está por fuera también. Ahí con el cuadrado. Mogollón de esta de.. de Pociones que vamos a ir vendiendo y, y por los guantes Bueno, cogeremos Aquí el El este de identificar ¿Este? ¿Sí? sí Identificar pegamento pegamino para usar? Vale Puedo usar directamente desde ahí Genial, pues ya hemos identificado esto eso mejores, ¿no? Que lo nuestro Perfecto eh, Pues ahora equipamos Con el X Ok Y ahora esto lo vendemos Vale, vale Genial Tenemos por aquí ya llaves todavía Muy bien ¿A qué hora? A las 11, ¿eh? por ahí De la mañana eh, pues Ya cuando empecéis a levantaros Como siempre Tu presencia me honra ya me irás conociendo El tío de la hermana también me habla No vamos a hablar ahora con él Con el colega Venga, a ver la herrera Esto es para vender, los guantes de cuero, ¿vale? Con el cuadro Creo que era hacer un lío Y ahora ya arma íbamos bien Porque otra no nos no va a dar mejor Lo que tenemos es igual Así que... Es que no dice el nivel que son la... La, la arma. No sé. La cimitarra. Ah, que no. A ver, armadura. Vamos a lo mismo, yo creo. O sea, defensa 10. Es que no... Esta sí, mira, defensa 17. Tiene hueco, ¿eh? Me la compro, tío. Sí, sí, sí. Esta nos viene bien. Y esta... Ficha 24, ojo con esta. Y me entra la dobleidad. Me un 11%. Hombre, 1013. Si tenemos un montón de oro, vale, vale. La compro. Y ya te digo. Y ahora la equipamos. Ahora que siempre. Y esa la vendemos. Vale, hemos hecho bien. Quedan 3000. A ver los broqueles. Broquel superior. Defensa 5, o sea, defensa 4 el otro no lo veo. Yo creo que el, el mismo es que no lo veo con mi cara. Al broquel fuerte, defensa 9. Yo creo que sí. El equipo actual allí. 20, 12. Y 12. Ah, niveles de necesario. 6, no somos tuve de nivel 6 o qué pasa bueno Guantes Podríamos ponerlos, ¿no? Los pesados no me van Nada Y este, el broquel Defensa 4, que no, que no Pues nada Ahí el arco el Arco corto mortal de la electrocución Ojo oh, con ese, eh A ver. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Me lo compro. Mira, no, aquí está la ballesta. Eso es para los que tengan destreza. Este puede estar bien. Añade punto de daño de rayo. Me la compro. Vale. Y ahora lo equipamos. Ok. Odio, oh, que lo he vendido otra vez. Oh. Que lo he vendido. Eh, eso es lo que hay que estar atentos, chavales. Ay, lo vendí. Joder, este es el que hay que vender ahora. El dañado. Vale, perdido un poquillo de oro, pero bueno. Claro, es lo, es lo malo, pero bueno, puedes entrar un poquillo más tarde, Benjamín. No hace falta entrar tan temprano, puedes entrar un poquito más directito. Ok, muchas gracias, Emanuel. Saluditos grande. Vale. Un momento, no necesitamos flecha ni nada, supongo. Pues ya. Estaría. Vale, lo que no sé es cómo guardar. Sí, guardar y salir Vale, aquí está Sí, ya le hemos echado un par de horitas al los juegos Yo creo que está muy bien como... Bueno, voy a por el cuervo, ¿eh? A ver, la última misión y... Y lo dejamos A ver, registro de búsqueda Aquí Este por lo menos Ahí, en la llanura fría junto al cementerio Vamos a ir a por él Uy, tenemos aquí el de este y todo, ¿eh? Venga, vámonos Llanura fría ahí a ver el arquito, lo voy a probar otra vez, aunque no me hace mucha gracia, pero... A ver, bueno. Aquí se queda un poco pillado ahí con los charcos. Y vamos a ver. Eh, otro cofre. Arcón No ha soltado nada. Bueno. No podemos acercarnos, que vamos con el arco. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Toma, toma! Me revienta. Va bien también, eh. Va bien rápido el arquito A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Eh, chamán! A ver, ahora podemos dar de lejos No te acerques, no te acerques, bandolero Se No ha ido el... el cuervito ¿No hace otro cuervito? Me transforma en hombre lobo, chavales Va por ustedes Bestia gigante Toma Bestia gigante Y la piquera De la oscuridad Muere Opción de aguante Me la llevo Y una casita Uh, uh Chamán, chamán, chamán Chamán Ahí hay otro Juego a mí Pues toma Dame oro Ahí el de este como mola, tío El cuervito Esto cuando invoque yo otro lobo Cuando cambiemos de... Chillo rojadizo, vale, eso también Marcón. A ver, a ver si no me hace daño el fuego, tú Pasado, porque sale fuego A lo mejor una trampa o algo ¿Cómo se pone el, el Modo clásico? Muy buenas Creo que hay un botón o algo, pero no lo, no lo he puesto, ¿eh? A mí no me ha salido lo de Lo del modo clásico Creo que estaba por aquí las opciones, me supongo, aquí la resolución del juego. Aquí, a ver. ¿Dónde el juego? Estar todo. Vale. A ver, no se ve. Más cerca, creo, eh. No se ve más cerquita. Vale, cambiamos aquí. ¿Qué hará a mí? ¡Looo! Eh, chamán, ven para acá. Chamán. Toma, chamán. Chamán. Hay otro. Hay otro, que hay otro. Dame, dame Tengo la vida, eh. Otro, otro. Toma ahí. Eh. Tengo la vida. Se cura un poquillo ahí. He ido esto. Otro broquel. Vale, pues me lo llevo. De mano menor Se puede matar a esto. Y así encontramos al cuerpo. Oh, peta. Vale, volvemos por el oro. Arpía muerta. Eso al arpía muerta, no sé por qué sale. Pero bueno. Ahí, bestia gigante a mí. Y hay más piedra o arcón. Y yo me pongo a. Vamos, corre Eh, que está por ahí el otro Me quedo sin aguante o algo Puede ser, puede ser Pues toma Nos vamos todo el rato corriendo Ya veis que el cuervo es muy bueno, eh A el amuleto, porque no puedo cogerlo? Ahí, chamán Bien Bien ¿O Ese va a ser el cuervo Antes me maté a un cuervo, eh Era de la seguridad. Ok. Chamán. Vaya, hombre. Tú. Chamán. A mí. Vale, se me ha ido el cuervo. Un poco otro. Un dije pequeño. Aquí parece que ya hemos limpiado. Este de aquí. Vale. Ok. ¿No sea, hemos levantado o no? Ahora no levantamos. ¡Catar! Dale, dale, dale, dale, dale. Dale ahí a la bestia gigante. ¿Y dónde estará? En ¿Es un cementerio no lo hemos encontrado, ¿eh? Ahí que... está... Está costando Ok. Matar al chamán. Vale. Que si no, la liamos Vale, esa etapa. bueno No pasa nada Eso, Hemos subido de nivel Mata ese Ok, muy bien Momentín, ahora vuelvo Disculpad Pa, estamos por aquí. Vida de nivel 5, ¿vale? Es que todavía no hemos llegado de nivel 6 ni nada. Ojo con eso. Por eso no podemos comprar las otras cosillas. Venga. Y tenemos ahí 10 puntos de, de estadística. Venga. maná muy importante, desde luego. Pero yo, ¿qué sé? El ataque, tío. Yo qué sé. Es. Ese ataque. No sé por qué lo tenemos en rojo. Venga. Vale, fuerza no, Destreza Vente el índice de ataque Y te permite equiparte con determinada arma Y el ataque de daño, ¿cómo sube, tío? Entra el daño del ataque Y te permite equiparte con más arma y armadura 7-12 lo tenemos, ¿no? Yo le daría más, tío Vale Queda un punto Damos energía o vitalidad Que creo que no le hemos dado ningún punto Venga Ok Estadísticas es avanzadas No tenemos Ya de nivel 5 Vale, todavía no tenemos resistencia a los rayos Vale Ahí tenemos alimentario todo lleno ¿Este qué pasa? negro de cuero, defensa 17 Nada, para venderlo Defensa 2 Oh, los cataras estos esto es? Ah, cuchillo de, de arrojadizo Vale, vale Tipo de daga y tal Lo venderemos Es pequeño guardarlo en el inventario Para tener un bonus Sin identificar Tenemos que identificarlo También el amuleto está de sin identificar El brocal este Defensa 6, decía Equipo actual, defensa 6 Igual, eh. Con hueco Este tiene hueco, a ver si le podemos poner algún hueco Yo qué sé pate. Vale, este tiene hueco, dice Hueco uno Bueno, como tenemos amuletos allí en la casa A ver si le podemos poner alguno, lo que sea Un montón de pociones que hemos cogido Vale, a ver si podemos cambiar alguna Ahí no, supongo. Punto de salud 30. Y está 60. Ahí lo vamos cambiando, supongo. Y de maná 80. Y está 40. 80, ¿no? Si pudieran estaquear. Sería lo suyo, pero bueno. Tenemos un poco el inventario. Ya está no Podemos hacer más nada, algo de habilidades Tenemos una elección Cambio de forma estaría muy bien, ¿no? Todavía no podemos ahí cuando llegamos a nivel 6 Este igual en el nivel 6, no podemos, ¿eh? Hay que esperar un poquito más, quizás Este la enredadera, podría estar bien la enredadera, pero... Pss. La enredadera y a la peña <ríe> Enredadera solar el Lobo Espíritu Y el Sabio del Roble Creo que nos vamos a esperar Vamos a esperar Vale Y me lo guardo el puntito ya aumentaremos alguno Ven Pues genial Ahí está, ahí, broquel. Estoy sobrecargado Broquel Broquel no puedo Bueno, ahí se sí queda a ver si encontramos al cuervo este Por el cementerio, yo que sé Vamos, chavales Cubriendo mamba por aquí Y no me quedo sin aguante Vale, ahí se nos recupera un poquito Vale, descubrió otro poco por aquí Míralo Toma bestia. Por aquí puede ser o no, puede ser. No creo, ¿eh? Este. Dos porrazos me lo, lo ventilo, ¿eh? Vale, entre el cuero y yo. Ventila un arcón aquí. Vale, daga superior. Qué pena que no pueda llevarnos la daga pena, pinita, pena. Acá cuánto espacios son, lo mismo me doy una... me uso esto y ya está. Y otro de vida y... y ahí vamos. Estoy sobrecargado. No puedo. A ver. Con bueno, esto de... Antenas para ordenar, ahí. Ahora sí, he visto cómo si sí me la puedo llevar, hombre. Vale. Entrando al cementerio, bien, bien, se ha actualizado me la búsqueda. Los ¡Qué, extraño! qué extraño. La voz que le han puesto el druida, Mola, dos guapas. Estamos muy petados, ¿vale? Yo me iría otra vez a, a identificar el amuleto, yo qué sé, y vender todo lo que tenemos. Dije pequeño. A ver. Este es para el portal, es lo malo. Esto es para el aguante. alguno de identificación, por lo identificaba. Venga, vamos a ver el registro de búsqueda. Que se nos ha actualizado. Mata a cuervo sangriento, venga. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle al cuervo sangriento. Y vamos a ver qué pasa. El cuervo, el hombre lobo. Ojo con esto. Toma. Escaleto y todo. Nuestro primeros esqueletos! ¡Chavales! ¡Toma, aquí te ayudo, cuervito! ¡Gorro dañado, gorro, que no podemos! Ya, ya Vale, podemos entrar al cementerio, ¿eh? Ahí Me ha ido el cuervo, me saco otro cuervocillo Vamos a encontrar a este ¿Del otro cuervo? Arco corto Dale, dale, dale. Chillo arrojadizo Vale. Vamos el oro. Entra aquí, por si acaso. Algo me han hecho, ¿eh? Algo me han hecho... Aquí está aquí el cuervo. Sí, está, ¿eh? Me transforma, hombre lobo. ¡Oh, he muerto, he muerto, he muerto, chavales! ¡Ostras! La muerte se cuesta 148 de oro, ¿vale? Pulsa... Opción para continuar ¡Ostras, tío! No me lo esperaba ¡Dios! ¡Ojo! Perdió todo, ¿qué, tío? Mi inventario y todo, ¿qué pasa? A ver... No, de momento no Sí, sí, ¿cómo que no? cómo a perdido el inventario todo el equipo, tío. <risa> bueno Equipar. No puedo, porque a ver no me entero, eh. Una nueva habilidades. ¿eh? un punto tenemos ya. Inventario, personaje. No ha dado, no ha dado, pero bien. Además no me puede equipar aquí O qué pasa Es que no sé Claro ahora, ahora sí Esta por qué no Eso, tío vale, Bueno, vamos a tener arma, creo Buah, bueno, la daga, esta la Daga superior Bueno He quitado todo, ¿eh? Vale En el otro me Voy a equipar, por ejemplo, la flechita ¿Esa tenemos? No o sea, si no tengo la, la ballesta... ¿Para qué? Dios, qué liñazo nos han dado. Pues nada. Han dado pero, bien. Nada no, esto, pero claro, hemos perdido el inventario, ahora no puedo... Qué follón. Y con la daga, a ¿eh? <ríe> en la mano. ¿Qué necesitas? Pues de todo, un poco, hija. Madre mía. Venga. Vendemos. Vendemos. Vendemos. Ok. Y el oro y todo, ¿eh? Creo. Uh, sí, sí, sí. ¿Cómo con eso? Hemos perdido el oro. Vale. Cuchillo esto. Ahora lo hizo. Nada. Este también fuera. Y este también fue Esto lo, lo ordenamos No voy a comprar más nada vamos, Eso está claro Vamos a intentar recuperar nuestro Nuestro inventario Venga, estas son los de insertar pegamento De identificación Usamos aquí en el amuleto Vale Y ya tenemos amuleto Uno de energía, ocho de aguante máximo Vale, el dije pequeño Vale Pues... Identificamos Necesario 10 Todavía no podemos Y total nos va a dar 6 de resistencia al veneno No sé yo si venderlo o qué Pero bueno, lo guardamos Dios Eh... ay bueno, ahí El amuleto, no... A ver, equipar, ¿no? Bien Como equipado ahí arriba, bien, bien, bien Este pegamento de la ciudad Ahí para... Bueno, pues se mete aquí, tío A ver Ahí Eso, es. ¿eh? Vale, genial Personal y luego tenemos el compartido, ¿eh? Se puede compartir ahí con otra peñita Voy a soltar el oro que al final dijimos que lo íbamos a soltar, no lo hemos soltado. Y mira tú por dónde. Bueno, seguimos teniendo... Mira, el cuerpo sí lo puede invocar. Vale, y voy a coger el, el portal, eso está claro. Vamos, vámonos para allá. Una llanura fría. Aquí hay que vengarse, ¿eh? Aquí hay que vengarse como sea, a ver dónde, dónde hemos muerto. El quinto pino, creo, ¿eh? Y con la daga, yo no sé... Hombre lobo, intentaré con la daga y el fuego. El S me ha reventado, lobo. Se no ha soltado nada. Y algo, ya lo cogimos, ¿no? Ojo. Vale. Aquí no había nada. Sí, bueno pues mira, tenemos aquí la tijera esta espuñada. Ahí. Vale. Vámonos. Mirando ahí el mapa a ver lo que. A ver lo que nos da. Pero bueno. Menuda muerte hemos tenido. No me lo esperaba para nada esa muerte ahí terrible que hemos tenido. Ya se nos ha acabado el, el aguante Ok Toma un poquito Me voy a correr, claro Venga, entrando al cementerio Aquí no es donde nos han liquidado El cuervo este, maldito ¿Aquí podemos entrar? No Guau, guau, chaval el Muerto viviente que viene por aquí Guau, toma Vamos a apuñalar la hilla. Ayuda ahí, ahí, cuervo. Toma. Vamos. Vamos cogiendo experiencia. Nos puede venir muy bien. Yo creo que nos ha matado por aquí, ¿eh? Pienso yo. Estábamos por aquí, ¿eh? A ver, el cuervo este. Míralo, dragón azul JM. Estoy allí muerto. Ah, vamos a recuperar nuestra alma Ojo, viene todo Ahí viene, ahí viene Ya, ya me está haciendo rollo Si puedo recuperar mis cosillas Cada vez a ver, Que no me arrinconen otra vez ahí Viene ¡Y ya! De tres, de esos nos ha matado el cuervo loco Ostras <risas> El oro y todo Segunda muerte, chavales Vamos por la segunda Ay. Venga Venga, hermano, he recuperado algo, ¿eh? Equipamos Equipate, Que no equipa Ahí, menos más que hemos recuperado nuestra armadura, tío Este cuarto, defensa 5 Y defensa 6 pues venga, otro para vender. Lo malo que perdió el arco también. Este que habría que pegarle con el arco, tío. Vale. Hemos subido de, de a nivel, ¿no? Pienso. A ver. Ah, creo que no. Bueno. A ver. Hay que soltar, hay que soltar, vender. Yo es que no me curo ni nada, claro, no veo la vida ahí. Y... No han reventado La caja Sí. sí. Nada. Nos han pedido la misión, tenemos que hacérsela. Y no quiero dejar esto así, tan... Buenos días. Tan mal. Comercial. No. Este que lo vamos a soltar. Vender. Cuadrar. Y sí. este como ven... Esta la voy a... Cambiar. Sí, venga, y ahora vender esto. Está vender, vender, vender y vender. Ahora este tiene arma, pero claro, no tiene arco que la que yo quiero. Nada compré otro, es que no no no, no, no, no, no, digo nada vamos al portal otra vez y intentarlo por por segunda vez, vamos a ver Andado bien, tío es que no me quiero dar el el hombre lobo, no sé Algún buff podamos pillar aquí o algo Mira, un otro halcón Este no da nada, tío Vale, la casa ¿Qué teníamos aquí? ¿Este qué era? Nada Ojo, que tenemos ahí una Una cueva también, eh Otra mazmorra aquí Nivel 1 de la cueva, vale, vale. Mega, esto. Motorio de experiencia, claro, tío. Aprende mucho de tu experiencia, vamos, eso es lo que necesitamos. ¿Dónde este es el cementerio este? Ahí, corre un poquito. Vamos, bandolero. Venga, si recuperamos Algunas de nuestras pertenencias También a lo mejor el Este Vamos a ir andando Gorro dañado, gorro A ver, me lo puedo equipar Supongo se lo ha equipado solo he Equipado, se lo ha equipado Se lo va equipando Vale El Cuervo Odio y vale, de batería abajo el arco corto, ¿eh? Aquí viene muy rápido el otro Ahí está mi, mi cuerpo Ah, vale Arco corto ¿Para, No tengo flacha <ríe> No tengo flacha ¿Qué viene? Cámbiate no. eh. El cuervo se sí mete una flachazo Pero ojo a ver, a ver, que no quiero que me dé, de... No quiero que me dé. De... Ah, me voy yo con le... No, tengo estar pendiente de la vida. ¡Yo, dejadme. Te pegue dos leñazos, va, a ver, cuervo Quita vida, un poquillo, ¿no? Habrá quitado, ¿qué, tío? ¿Por porque no lo coge? Uy, venga, a ver esa experiencia Cárgate ahí un poco Cuervo otra vez Y hombre lobo, venga, vamos, por ahí está, tío? El cuervo esto está lleno de peña No hago nada Aquí sí. Me mata Vamos, pues estoy bien muy bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Que le estoy quitando, que le estoy quitando, chavales Eh Dios, ¿cómo corre? Es muy ágil Toma Cuervo Venga, le queda los toques, ¿eh? ¡Toma, cuervo! ¡Eh, chavales! ¡Juego ¡Oh, con esto! ¡Uh, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Bueno, bueno, bueno, bueno, ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! Actualizado la búsqueda. Acabó tu tiempo, cuervo sangriento <risa> Es la hora de bandolero Uh, que me han dado Madre mía Ahora, hemos pillado algo de luz Que vaya tela Seguro que lo hemos cubierto todo Vamos a ver Ahora vendrían bien las pociones Pero bueno Vamos a ver Defensa 17, de 24, no. Eh, ¿Arco? Sí, ¿no? Aro, aro. El de la es al suyo. Este, este. Equipar. Ahí, ¿no? Vale. Genial. Piso este. Tenemos flecha y todo, creo. Venga, a el broquel. Defensa 6 que tenemos actualmente defensa 6 vale y tiene un hueco perfecto la daga de momento creo que no el gorro defensa 6 Sí, este sí ah sin sí, identificar vale vale este es dije grande vale sin identificar gorro de energía defensa 4 el otro 3 ya. el equipo lo no aguanta este de cuero bastos No, no, estos no Ordenamos un poco Vale Quedan ahí un par de huecos Venga, registro de búsqueda Vuelve con casi a recibir una recompensa Bien, bien, chavales Menos mal Venga, por lo menos el... Hemos limpiado aquí un poquito el... El cementerio Venga ¿Hago otro portal? No No puedo hacer portal Bueno Habrá que volver, imagino Vale Habrá que salir, me imagino y A lo mejor desde aquí ya No No puedo, no me deja volver a En el portal, no sé por qué Pero bueno el teletransporte Está movida A ver la experiencia A ver si está abierta Parece que es de noche, ¿eh? Aquí santuario de... de recarga, claro que sí, hombre A ah, ver, esto El otro seguro que está seco Pero bueno Vamos a levantar chiquito Vamos al transportador ¿Cuál era? ¿Este o era el otro? No, aquí era una casa El este Ok Vamos para allá Para el transportador ¿Eh? ¿Qué dice esto que por aquí otro? ¿Pero qué hace esto por aquí, amigo? Eh, no de ahí... Eh, algo me ha dado. Alguna. Gema de esta que podamos instalar. El escudo. A ver. Supongo, ¿no? Y se la hemos insertado. Venga. Todo lo que sea, mejorar nuestro equipo, pues. Bueno, ¿eh? Ok, aquí teníamos otro pozo La sabiduría que no nos da nada Está más seco Vale Aquí otro pozo Me lo llevo todo Ahí Hay que Hay que beber chavales No nos quedamos fritos Santuario de recarga de maná No necesitamos ¿Algo más peña o qué? Me ha parecido... Caído, demonio Aquí, aquí <risa> No sé si quedarán más Venga, vámonos para casa No me ir volver con el portal Venga, hablamos con Casia y... y... Misión terminada Con Flavia Aquí tenemos el portal Voy por aquí Aquí el campamento de la Arpía nos vemos a nuestro campamento Venga, si... Y si cuento con vuestro apoyo, lo hacemos serie Si queréis, por lo menos Lo que tengamos de beta, estos días Se ha interrumpido la conexión No sé qué ha pasado Vale, como una beta no... Espero que haya guardado, me no haya guardado Apa, <risa> ah, que va para no bueno, Yo creo que sí Y de nivel 5, parece que sé que sí Vale, como una beta, pues Nos ha sacado para afuera Por lo que sea bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos y chicas Espero que hayáis disfrutado Si es así dejad vuestros comentarios Y darle al botón de like Comentar y compartir Venga, un saludito Peñita darse mucho, chao chao